Perro, perro, perro, ay no Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal Hoy como pueden ver tengo una invitada muy muy especial, traje a mi mami Hola, soy mamá de Chi y para este video queríamos divertirnos un poco en casa Entonces traje trabalenguas en español y en coreano Y como ustedes ya saben el español es mucho más fácil para mí que el coreano Así que mi mamá va a leer los trabalenguas en coreano Y después yo voy a tratar de hacerlo Yo voy a leerlo en español y después mi mami lo va a tratar de decirlo Así que hay que empezar Vamos, vamos, vamos Aquí tengo una lista de trabalenguas en español y en coreano. Vamos a empezar con el coreano. Ok, 콩깍지는 깡 con cap tiene can, con cap chingan, con cap chingan, con cap chingan, con cap chingan, con cap chingan, con ¡Wow! Oh. Creo que escogí el primero, es demasiado difícil. A ver, yo ahorita voy a hacer uno en español para ella. Yo un Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito. Una, dos, tres. Pablito clavó un clavito en la clava del un clavito. En la clava de un clavito, un clavito clavó Pablito. ¡Pablito! Creo <risos> que fue una de las más fáciles, ¿no? Ok. Ok. Coreano. Yo peck 저분은 Hace calor. Hace calor, ok. Podador, que podas la parra. ¿Qué parra podas? Podas mi parra o tu parra podas. Ni puedo tu parra ni mi parra podo. Que podo la parra de mi tío Bartolo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Así es que ella no puede hacer... Rrr, <risa> <risa> <risa> ¿Podador, que podas la parra? ¿Qué parra podas? Que podo la parra de mi tío. Partolo ¿Qué es Bartolo? Es el nombre del tío. Ah, tío. Su, su nombre es muy difícil. Perro. Perro. Perro. Perro. Ay no. 작년에 온 소장수는 새 소장수이고 금년에 온 소장수는 헌 소장수이다. Literalmente dice. 작년에 온 소짱수는 세 소짱수이고, 금년에 온헌 oh, 네. muy, muy fácil. Pero no entiendo. Não sei para mim. Muy difícil. ¿Por <웃음> qué? digas? Que diga que como hablando Así. <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> <웃음> Creo que Maranga es a Trabalenguas. Ah, trabalenguas. Uh -huh. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos contaste. <laughs> Vamos a tratar. <coughs> ¿Cuánto, cuántas, cuántos? ¿Cuánto, <coughs> <coughs> ¿Cuanto, cuántas, cuántos? Cuento. <coughs> <¿Cuanto>? ¿Cuánto, <coughs> <¿Cuando>, cuántas, cuántas? <coughs> no, no, no, no. Ah, des, des. Cuántos cuentas cuentos, ¿Cuenta, cuentos, cuentos cuentas cuántos cuántos cuántas porque si no cuántas cuántos cuántos cuantos cuántos no, ¿Está Cuántos cuántos no cuántas ¿Cuántos? ¿Cuántos? cuántas no, Cuando cuántas cuántos cuánto, cuánto cuánta cuántos cuántos, cuántos? <risa> Ah yo sé yo sé está cuando cuentas cuentos oh. ¿cuánta? cuántos está muy difícil está no, muy difícil otra no, vez no. cuando cuántas cuántos no ya. Ah, no no no, ya. Ay, no no no porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas oh. nunca sabrás cuen, cuántos cuentos contaste <risa> 수단도 용담이지? 네, 좀긴 거야 이거에. 초코칩의 나라에 살고 있는 안 초코칩이 촉촉한 초코칩 나라에 촉촉한 초코칩을 보고 촉촉한 초코칩이 되고 싶어. 촉촉한 초코칩의 나라에 갔는데 촉촉한 초코칩 나라의 문제기가 난 촉촉한 초코칩이 아니라 초코칩이니 초코칩의 나라로 돌아가라고 해서 초코칩은 촉촉한 초코칩이 되는 것을 포기하고 초코칩의 나라로 돌아갔다. 초코칩의 <웃음> <웃음> 나라에 살고 있는 초코칩이 촉촉한 초코칩 촉촉한 초코칩을 촉촉. 보고 촉촉 초코칩이 되고 싶어 촉촉한 초코칩의 나라에 갔는데 촉촉한 초코칩 나라의 문지기가 넌 촉촉한 초코칩이 아니라 안 촉촉한 초코칩이니 안 촉촉한 초코칩이 나라로 돌아가라라고 해서 안 촉촉한 초코칩은 촉촉한 초코칩이 되는 것을 포기하고 안 촉촉한 초코칩이 나라로 돌아갔다. 와우 와우 와우 와우. O sea, <laughs> <laughs> es ¿qué 7 me di cuenta que mi mamá a mi mamá se le hace difícil r, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí se me hace difícil ch en coreano. Ch, ch, ch. ¿Por qué? Pues ah, no sé. Por, por qué? no puedes <laughs> Como <hacer> yo. <R? laughs> 7월 7일. <laughs> 7월 7일은 7월 7일은 평창 친구, hay que hacer uno que y otro un chivo bueno el que poco coco come poco coco compra como poco coco como poco coco compro y que vamos a Ritmo rhythm pattern una dos tres el que poco coco compra otra vez una dos tres el que poco coco come poco compra compra como poco coco como, poco poco poco, poco. No, no, no, no A ver El que poco coco como, come El que poco coco come, poco coco compra Uno no, más y ya el... <risa> Cualquier es coreano <risa> Más difícil Pues es que tú no lo puedes hacer <risa> Está muy difícil ese es el problema. <laughs> ok. Ya vamos a hacer el último. Coreagó, 교복은 고급 교복이고 고려교 교복... 고려교 교복은 고급 교복이고, 교복은 고급 원단을 사용했다 gogo, 교복은 고급 교복이고 gogo, 교복은 고급 원단을 사용했다 que hago un gogo, que hago un gogo, que hago un gogo, que hago un gogo, que entonces... <risa> 그러면... ¿Cómo se dice trabalenguas en coreano? 음... Ok, ya va a ser la última ronda de este juego Y creo que puedo decir ahorita Que yo soy muy buena en esto <risa> Y tú no. sí. Ok, hay que empezar primero con el coreano 경찰청, 찰창살, <risa> 아이 경찰청 철 창살은 왜철 창살이고 검찰청 철 창살은 경찰청 철철철철 ¡Puedo! A ver, ya, último en español. Este creo que es difícil para mí también, pero hay que tratarlo, ¿vale? ¿Dónde el cielo? El cielo y sus ladrillos. El cielo y sus ladrillos. Voy a hacerlo yo primero, ¿va? El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador, que lo desenladrille. Buen desenladrillador será. Wow, está súper difícil. El cielo está enladriado. ¿Quién lo desenladriará? El desenladrillador, que lo desenladrille. ¿Estás cantando? El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? ¡Wow! Creo que esos fueron suficientes, ¿verdad? Muy difícil. Muy difícil. España. ¿Qué es lo más difícil en español? España. No, pero qué? La R, la doble R. Y la S. Di gracias. Di gracias. No, pero solo gracias. Ah. Gracias. No. ¿Por Bueno, ni antes. Porque quiero decir como los coreanos no pueden decir gracias Dicen gracias Gracias Gracias Gracias Gracias Eso dijiste, es gracias No gracias Es igual Gracias oh. No Gracias Por eso creo que a los coreanos se les hace muy difícil R y S porque en Corea, en coreano, la pronunciación de la S es más shh, ¿verdad? Por eso los coreanos dicen shh en vez de s. No entiendo. Ok, pues ustedes van a entender. Pero bueno, ya vamos a acabar este video aquí. <risa> que se está estresando un poquito mi mamá. Espero que se hayan divertido muchísimo con este video. Cuídense muchísimo, la salud es lo más importante y quédense en casa, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, mija! <risa> ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Quédense en casa! ¡Cuídense en casa! ¡Cuídense en casa! No. ¡Quédense en casa! ¡Cuídense! Y si les gustaron este video, no olviden a darle un like y no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y los veré muy muy pronto en mi siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!